Los vuelos espaciales nunca tolerarán el descuido, la incapacidad y la negligencia. En algún lugar, de alguna manera, la cagamos. Podría haber sido un diseño en construcción o en prueba, pero sea lo que sea, deberíamos haberlo captado. Todos los elementos del programa estaban en problemas, nosotros también. Los simuladores no funcionaban, el control de misión estaba atrasado en prácticamente todas las áreas. Y los procedimientos de vuelo y prueba cambiaban a diario. Nada de lo que hicimos tenía algo de vida útil. Ninguno de nosotros fue capaz de ponerse de pie y decir, ¡Maldita sea, detente! No sé lo que el comité Thompson encontrará como causa. Pero yo sí lo sé. Nosotros somos la causa. No estuvimos preparados. No hicimos nuestro trabajo. Estuvimos tirando los dados, esperando que las cosas tomaran forma para el día del lanzamiento cuando... En nuestros corazones, sabíamos que había falta un milagro. Estábamos presionando el calendario y apostando que el cabo cometiera algún error antes que nosotros. A partir de este día, control de vuelo será conocido por dos palabras. Duro y competente. Duro significa que siempre seremos responsables de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. Nunca más comprometeremos nuestras responsabilidades. Cada vez que entremos en control de misión, sabremos lo que defendemos competente, significa que nunca daremos nada por sentado. Nunca nos faltarán conocimientos ni habilidades. El control de misión será perfecto. Cuando salgan de esta reunión de hoy, irán a sus oficinas y lo primero que harán es escribir duro y competente en sus pizarrones. Esto nunca será borrado para que cada día cuando ingresen estas palabras les recuerden el precio que tuvieron que pagar Grison, White y Chaffee. Estas palabras el precio de admisión a las filas de control de emisión.